Vale, pues eh, vamos a concentrarnos en lo que sería la digitación pura y dura de la escala sin, más, sin ningún tipo de patrón de repetición ni nada Simplemente para saber dónde están las notas Y vamos a empezar con la cuarta al aire Y vamos a acabar con la primera en el traste 17 ¿Vale? Entonces vamos a empezar con la cuarta cuerda La cuerda cuarta 0 3 5 Nos movemos a la cuerda tercera 3 5 7 nos, vamos, nos movemos a la cuerda segunda, 6, 8 y ya todo el resto a la cuerda primera. 8, 10, 12, 15, 17. Y para atrás pues exactamente igual. 17, 15, 12, 10, 8, 8, 6, 7, 5, 3, 5, 3, 0, aunque en la tabulatura veis que yo acabo en, en el 0 un poco para como para cerrar. ¿vale? Entonces, eh, cuando lo practiquemos, tenemos que practicarlo con a lentitud y, en, y concentrándonos, una vez que ya tenemos memorizadas las posiciones aquí, concentrándonos mucho en la mano derecha, porque lo que se trata de hacer es eh, pulgar índice, pulgar índice, lo cual no es fácil cuando cambiamos de cuerda, o sea, cuando estamos en una sola cuerda, pulgar índice, pulgar. Pero ahora hay que acordarse que hay que darle con el índice. Índice, pulgar. En este caso no sería al aire, sino en el tercer traste. Pulgar. Perdón. Índice, pulgar. Índice, pulgar. Índice, pulgar. Índice, pulgar. Índice, pulgar. Y ahora al contrario. Índice, pulgar. Índice, pulgar. Índice, pulgar. Índice, pulgar. Índice, pulgar. Índice, pulgar. Índice. ¿Vale? Hacerlo esto a velocidad eh, no es nada, nada, nada, nada fácil, ¿vale? Me refiero, sobre todo, cuando cambiamos de, de cuerda. Cuando estamos en la misma cuerda, pues es fácil. Aquí es fácil, ¿vale? Lo malo es cuando saltamos de cuerda. Bien, este sería el primer ejercicio. Bueno, y ahora vamos a ir a un patrón de repetición que consiste en que eh, voy a tocar la escala avanzando una nota y retro retrocediendo otra. Es decir, que voy a hacer 0, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, ¿vale? Así, ti, toti, ti, toti, ti, toti, ti, toti, ti, toti, De manera que queda. Y para atrás. ¿Vale? Este sería el patrón de repetición. Tenéis ahí la tabulatura, metrónomo y tiquiti, tiquiti, tiquiti, tiquiti, tiquiti, tiquiti. Ojo aquí abajo, que aquí hay un cambio de dedo. Hago. Aquí es, deslizo. ¿Vale? Deslizo para, para acceder mejor a este. vale No pongo el meñique, porque si no me, me dificulto mucho luego esto. Entonces mejor... Eh, deslizar y seguir con, con, el, con el anular o incluso con el corazón cuidado con el corazón porque la tendencia por ejemplo la mía es poner esta nota que entra si estoy tocando un blues vale entrar entra pero no es lo que estamos practicando otra vez otra vez que estoy dándole la quinta quería decir aquí aquí quiero pisar con el, con el con el índice con lo cual tengo que hacer también un, un cambio rápido podría seguir pero eso ya otro año vale bueno pues este sería el segundo ejercicio bueno y, y lo último el último ejercicio va a ser la escala melódica de sol Pentatónica melódica de sol. Eh, pentatónica melódica melódica no significa la escala menor melódica frente a la escala menor armónica como en la guitarra sino que es el estilo melódico. Es decir, que sea la escala melódica en estilo... perdón, escala pentatónica en estilo melódico. Que consiste en tocar muchas cuerdas al aire. Y sería... Esta es la escala, ¿vale? Tercera al aire cuarta en el, en el octavo tercera en el quinto primera al aire segunda en el sexto quinta al aire eh, segunda en el onceavo eh, primera en el noveno y quinta en el doceavo y luego para atrás ahí se me ha una nota antes capa otra eso es la escala pentatónica en estilo melódico, vale lo mismo, practicarla hasta que hasta que salga bueno, ya el último ejercicio que propongo que en este caso no tengo tabulatura es eh, meter roles ¿vale? Eh, y os voy a proponer este, este tipo de ejercicio que es muy sencillo Que es primera en el tercero, segunda en el primero, primera en el quinto, segunda en el tercero, primera en el, en el octavo, segunda en el sexto, primera en el, en el décimo y, y segunda en el, en el ocho. Y metiendo siempre a la quinta. Esta es una opción, también puedo hacerlo forward Perdón O puedo hacer el Foggy Mountain Breakdown O, o lo que me salga de la... de la... bueno, ya sabéis de, de allí y ya está, y entonces pues lo que se trata es de tocar un ritmillo Y meterle la escala pentatónica. Cualquier cosa que se, se nos ocurra. O, o grabáis con la guitarra, si tocáis la guitarra, un, un ritmo en sol, un blues cualquiera. Ahora os hago un ejemplo. Y sobre eso tocáis. ¿Vale? Bueno, venga.